A continuación, vamos a desarrollar la actividad interactiva y la actividad de aprendizaje 4 del curso Redes y Seguridad. Esta actividad se denomina Actividad Interactiva, Implantar las Políticas de Seguridad Informática en la Empresa. instrucciones. Es un día especial para Julián, el administrador de la Red Tecnológica de Información de la empresa LPQSA, porque recibirá la visita de los aprendices cenas del Progreso el programa Redes y Seguridad, con ello, recorrerá las oficinas de la empresa donde la manera directa podrá verificar las políticas de seguridad informáticas que Julián ha establecido para proteger la información frente a los ataques informáticos. Con sus conocimientos en el tema, usted o los acompañará en el recorrido ayudándoles a responder las preguntas que realizará Julián. Tenga en cuenta que si responde correctamente tres o más preguntas, perderá la actividad y el grupo de aprendices desaprovechará la posibilidad de volver pronto a la empresa de Julián. Damos clic en la X y vamos a leer una información. Las políticas de seguridad son los controles que se establecen en una empresa para protegerla de los riesgos que ésta puede tener frente a los ataques. Estos pueden presentarse de diferentes maneras, entre ellas está el acceso directo al por la mala manipulación del mismo por medio de acceso al tablet al momento de ingresar a páginas desconocidas. Vamos a empezar un recorrido por diferentes oficinas de la empresa, donde se encuentran implementadas controles de políticas de seguridad informática. En cada oficina se debe contestar tres preguntas para poder pasar a la siguiente. En la última oficina encontrará solo dos preguntas. Listo, damos clic en iniciar para iniciar nuestra actividad. Entonces nos pregunta qué son las políticas de seguridad informática. La respuesta correcta es el item número 6. Son controles y procedimientos que se deben tener en cuenta al momento de acceder a la información con el fin de proteger la privacidad de archivos de información que se transmiten a través de la red tecnológica establecida en la empresa. Estos es controles son de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios de la empresa. Vamos a clic en Save y damos clic en verificar. Muy bien, conoce la definición correcta de políticas de seguridad informática. Siguiente, ¿cuál de las siguientes contraseñas es más segura para controlar el acceso al equipo? Vamos a verificar las contraseñas y, lógicamente, la contraseña más segura es el ítem número B. Número B perdón. Ya que tiene mayúscula, minúscula, números eh, y caracteres especiales. Vamos a clic en verificar. Hoy me identifico la contraseña que debe cumplir con los o con las características de una contraseña segura. Pregunta número 3. ¿Cuál, ¿Cuál de los siguientes controles de seguridad tiene que poner en práctica Julián para evitar que la información de un computador no se pierda? cuando inserte las memorias Flash, USB o discos externos? Opción correcta, mantener activado y actualizado el antivirus. Aquí le pasamos a otra oficina, vamos a esperar unos segundos. Uh -huh. Dice, una colaboración del área de archivo e informa a Julián que ella no puede ingresar a la base de datos de los clientes que visitan los clientes externos. Julián le responde que dentro de las funciones como archivista no es en la de acceder al listado de clientes ya que es información exclusiva de los clientes externos. ¿Qué política de seguridad informática implantó Julián como administrador de la responsabilidad de la información en el equipo de Andrea? respuesta correcta el tema a responsabilidad. Efectuar backup o una copia de seguridad a la información periódicamente para evitar pérdida de información en las empresas es muy importante por la seguridad de las operaciones. ¿Qué política de seguridad está cumpliendo? respuesta correcta es de protección de discos duros. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un plan de seguridad informática en una empresa? La respuesta correcta son las respuestas A y B son correctas del item C. Vamos a leerlas, identificar el nombre de la empresa, ser un inventario de los hardware y software, identificar cada una de las funciones que tienen sus propiedades de la información y analizar el riesgo establecer políticas de seguridad y divulgación de las políticas establecidas entre los funcionarios de la empresa. Entonces damos clic sobre el ítem C, le damos clic en verificar. Vamos a otra oficina para responder las últimas dos preguntas. Uno de los aprendices que efectuó el recorrido por la empresa le pide el favor a Julián que le regale una copia de las políticas de seguridad informática de, de la empresa para utilizarla en el hotel de su tía que queda a pocas cuadras. ¿El aprendiz puede establecer las mismas políticas de seguridad de la empresa de Julián en el hotel de su tía? ¿Esto es verdadero o es falso? Esto es falso. Sobre F, le damos clic en verificar. Y por último, vamos a leer la última pregunta. Y dice, Alberto, uno de los aprendices del recorrido, le pide prestado el computador de la Oficina de Sistemas a Julián para elaborar el informe de la visita a la empresa LPCA sobre políticas de seguridad de la empresa. Julián le proporciona la contraseña de acceso a Alberto para que use su computador, para que... Adelante el informe. ¿Cuál de las políticas de seguridad informática está cumpliendo Julián al permitir que Alberto utilice su computador para elaborar el informe de la visita realizada? Entonces aquí la opción correcta es el ítem B. Las respuestas A y B son correctas. Manipulación de los equipos de uso exclusivo de la empresa por parte de personas extrañas y contraseñas seguras para el control de acceso a los equipos clic en verificar y con esto terminaríamos nuestra actividad interactiva felicitaciones usted identifica las políticas de seguridad informática para implantar en una empresa con pues, eso terminamos nuestra actividad muchas gracias por visualizar este video en el canal de youtube vas a encontrar diferentes actividades interactivas de diversos grupos que tenemos actualmente. Debido que los conozcas y visites el canal.